Chac, chac, observa cómo almuerzas así y comes pizza al mismo tiempo. Yeah. Mm -hmm. Eso es asombroso, ¿verdad? Oye, has probado una chitidona. ¿Dónde está mi encantado, nieto? Oh, sí, sí, ¿dónde estará? Tu abuelita está aquí, aquí estás, es un placer verte de nuevo. Disculpe señora, ¿a quién está buscando? Santo cielos, mira eso es un ladrón, tienes a un agresivo ladrón, quítate ese color. ¿Cuál es Este color es natural. Oye abuelita, soy Jorre, y al que acabas de golpear es mi compañero Chuck. Lo siento muchísimo, pensé que eras un ladrón jeje. Voy a contarles otra de mis favoritas llamadas Socorro, adelante. Abuelita creo que estás un poco vieja para salir a compartir el crimen. ¿Vieja? Yo actualmente tengo 76 años de edad, quiero salir a combatir el crimen. Son 180 en edad de pájaro. Pues lo que más quieras no quites el freno. Vamos a subirnos a los cars, iremos en ellos, tenemos que detenerla antes de que se lastime. Esto es divertido, me pregunto si esto irá muy rápido. De ¿Ah? los ¿Los Parece que están cometiendo un crimen. Bueno, qué divertido, ¿cuál de estos será para el radio? <risa> <risa> ¿No, te, ¡No no te no, no, no, no, no, no. Es la abuela de Melvin fuera de mi camino. No te lo has buscado. Ya estoy, abuelita, no te preocupes, te salvaré de estos malvados. Vamos Red, regresemos al caja escondite. Red, necesitamos tu ayuda. Unos bandidos están robando el museo. Así queda yo conozco señores, el crimen nunca duerme. <risa>